¡No! Me pilló. Quería esquivar, tío. Quería esquivar. Luchadora, un Pokémon. Tro. Vale, tro. Fácil. Vale, tro. Fácil. Fácil. Desquite. Tiene desquite, loco. Que tiene corpulencia. Tiene gut seguro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa, con compitruenas? ¡Bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilock! Y no he puesto la luz... <ríe> ya estamos... Perdón, perdón, compañeros. Hoy es día de gimnasio. Hoy vamos a intentar hacernos el gimnasio de tipo hielo y pasarnos el monte tuerca. He estado hablando con Javix y Javix me ha dicho que el monte tuerca en invierno se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Así que creo que podemos hacerlo sin más dilación. Eh, lo que sí que os voy a enseñar es que, bueno, he cambiado los objetos a los Pokémon. A Javix le he puesto el huevo suerte. Ya sabéis que viene el gimnasio de tipo hielo y pone que recomendado nivel 40. Así que Javix, por favor, le vele a ti hoy hasta nivel 40, si es posible. Y en Manuel también. Puede ser clave, pensar que tiene eh, garra metal Y eso destroza al tipo hielo Y yo creo que puede ser interesante Así que, con este equipo hermanos Vamos a intentar hacernos el gimnasio tipo hielo sin más Dilataciones A ver, eh, lo dejamos por aquí Y eh, tú me decías algo Me acuerdo, pero no, no nada importante Y en teoría hay muchos objetos por aquí Vamos a activar el Zaori, ¿vale? Porque aquí nos vamos a poner finísimos objetos Curato, bueno No está mal, pero esto pues como que nuestro Yuri Nos los da eh, a saco paco Y aquí arriba chicos Si subimos por aquí Tenemos, oh yeah, oh yeah. La montañita de, de nieve Y por aquí chicos, esto es la maldita clave O sea, esto es espectacular Polvo estelar Eso es lo que yo quiero, joder, eso es lo que yo necesito Estoy aquí a dos velas A ver, eh, por aquí podemos bajar los pisos Y subirlos tranquilamente, fácil y sencillo Vamos a coger los objetos que haya Obviamente, no soy retru retrusado Ah, que no puedo pasar por aquí ¡Pues Soy idiota, a no ser que esté aquí. Oh, oh, oh, oh, aquí. Oh, vale, estaba aquí. Uh, perfecto, hierro para mi body. Y compañeros, eh, creo que podemos acceder a casi todos los lados. Casi todos. Vamos a intentar coger todos los objetos. Y eh, ya sabía yo que había algo más por aquí. Caramelo raro. Todos los caramelos raros van a servir para ahorrarnos tiempo a la hora de levelear cuando llegue el momento. Maxi poción. Te quiero, juego. Te quiero. Vamos a ir aquí dentro, que creo que aquí era la salida. Por aquí creo que se sale, ¿no? No, no es aquí. Vale. Eh, ¡Revivir Metálico! ¿What? ¿Por qué el revivir...? Bueno, da igual, no nos sirve para nada, me parece. Pokémon de ruta Kupcho. Tío, mira, mira. Yo quería a Kupcho y me salió un Zebstraika, pero desde entonces no paran de salir Kupchos. ¿Qué coño pasa en este juego? Esto es increíble. A mí me sale Zebstraika, pero lo demás todo Kupchos. Vale, en teoría es por ahí arriba, chicos. Pero por ahí arriba... Eh, creo que es por aquí Puede ser Voy a poner repelente Paso de líos Repelente a muerte Vamos a intentar salir de aquí Lo más rápido posible No quiero perder el tiempo Y... A ver, me gustaría hacer combates Para levelear, eso sí Pero igual los puedo hacer Fuera de cámara Espérate, aquí había un... Aquí había un objeto Que lo he visto yo Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí ¡Oh! ¡Lol! ¿Combate bajo tierra? ¿En serio? Ostras, no... O sea, quiero decir Bajo tierra Que hay un tío bajo tierra Lo que quería decir Voldore ¿Te imaginas que un día Vas... Por una cueva, tío. Te metes en una cueva. Típico día, ¿no? Que te metes en una cueva en Madrid. Y, y te sale un tío debajo de la tierra. Y te dice: Te reto a un combate, tío. <risa> Yo eh, soy gilipollas. Vale, empujón. A ver si matamos a este boldore. Uno, dos, tres. Uh, hubiera sido tan bonito el cuarto. Vale, defensa férrea. Me da igual. Vas a morir. Empujón. Dos golpes. Pum, a tu casa. Sube de nivel Vamos Dime que sí Ese es mi huevo suerte Ese es mi huevo suerte Y además tengo puesto de repartir experiencia Al otro para que también Está todo calculado, chavales Está todo calculado Empujón Uno Dos Tres Cuatro Ahora sí, lo cuarto ¡Uh! Grande, Javix Te quiero Pero por favor Haz también cuatro golpes Cuando llegue el momento decisivo ¿Vale? Empujón No, yo insisto Permíteme que insista A todo esto eh, No he pensado Soy un poco retrasado en que... Mmm, el gimnasio es tipo hielo y yo tenía desenrollar Que podía haber sido útil ¡Pero da igual! Tengo fuego y tengo lucha, chavales ¿Para qué quiero yo desenrollar? Toma por el culo Vale, aquí había un objeto ¿Aquí? ¡Polvo! Hoy va la cosa de polvos estelares, compañeros Ojalá <risa> Ojalá Creo que es por aquí, ¿verdad? ¡Ey! Creo que estoy en lo cierto, hermanos Izquierda ¿Aquí? Otro. ¿Pero qué pasa hoy? Hoy es mi día Hoy... Frunjo 100% No, 100% no porque además Mierda Además mi novia se ha ido Y no viene todo el día Así que F en el chat por eco Un Pokémon Suobat Bueno, Suobat, suobat me da más, más peligro A Javix Por el mero hecho de ser tipo Lucha En Manuel, en cambio Tiene avalancha Y yo creo que puedo hacerlo bien Contra este Suobat Tajo aéreo Nice bitch man Avalancha ¿Lo matas? Paz mental Lo que tú quieras, crack A ver qué hace la avalancha Si no lo mata, me voy a rayar Porque estoy bastante bien de nivel ¡Vale, loco! Emmanuel 252 ataque, joder Este es mi bicho Este es mi bichito, claro que si sí. Quiere aprender terremoto Es Dios Le quitamos a excavar Excavar pasa a otra vida Y ha aprendido terremoto que nos viene ¡Uh! ¿Cómo nos viene? ¡Uh! ¿Cómo nos viene? ¿Aquí hay algo? ¡Ajá! Ya sabía yo Objetillo Vale, ¡Piedra lunar! ¿Quién evoluciona con Piedra Luna en este juego? Porque no tengo ni, ni idea, vamos ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que hay derecho a esto, este Drillbur? Me cago en San Pito Pato Tengo el referente para algo, hermoso No te pongas en la puerta, salimos Vale, pasamos por aquí Sigue, está granizando, ojo, eh Que está granizando Ya no es que nieve, es que graniza Y este, fijo, quiere luchar, así que paso de él Y creo que es por aquí Me dijo Javis que era este sitio Oh, oh Oh, espérate, espérate, espérate. Esto no me gusta un pelo, eh. Esta va a querer combatir. Mmm. Bueno, eh, voy a ir con Javix, sin más. Vale, a ver, a ver si te pillo. ¡No! Me pillo, quería esquivar, tío. Quería esquivar. Digo, vale, hago así, bajo para abajo. No, imposible, imposible, hasta complicado. Vale, luchadora, un Pokémon. Tro, vale, Tro, fácil. Bueno, cuidado que Tro es bastante defensivo, eh. Esto hay que tenerlo en cuenta. Mmm, voy a cambiar a Ambrosio para intimidar. No me fío un pelo de este tro, la verdad, así os lo digo. Sé que Ambrosio es tipo normal y él es tipo lucha, soy consciente, pero intimidado es otra cosa. ¡Desquite! ¡Tiene desquite, loco! ¿Cuánto me quita? Vale, me quita poco porque está intimidado. y casco entado le quita vida. Perfecto. Mm, voy a ir con Sofa. A ver qué hace este tro. Si vas a ir con desquite o ¿ok? qué. No me jodas, que tiene corpulencia. ¡Que tiene corpulencia! Eh, y si, es que si le hago onda a Trono, tío, como tenga Guts, espérate, ¿tiene, ¿tiene Guts, Tro? Porque me suena que, que no Lo voy a mirar rápidamente Tro Ay, mierda, no puedo mirarlo Lo voy a mirar en el móvil, lo voy a mirar en el móvil Me, me da igual, me da igual Tro Tro Pokémon Lo he escrito mal, me da igual, aquí está Dime que no puede tener Guts En este juego Pues sí que puede <ríe> Qué putada Chispazo, va a ver cuánto le quita el chispazo Más de la mitad, por favor Vale, paralizado ¡No! Que no era, que era lo que no quería Desquite, a ver cuánto me quita, tú Que a lo mejor, que a lo mejor tiene guts, hermanos Tiene... Tiene goods seguro No me lo puedo creer No me lo puedo creer Theodor, Theodor eres mi salvador Jesucristo en la tierra Ya me... Eso es crítico Eso es crítico, hermanos Eso es crítico Menos mal que soy volador Eh, Vuelo Por Dios Por tu tatis Mátalo Golpe cuerpo Mátalo Mátalo, Ceodor. Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡No! PS Golpe cuerpo Aguántalo, Theodore. ¡Ceodor! ¡10 PS! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vuelo, no lo falles No lo falles, por Dios Desquite A tomar por culo Vuelo ¡Uf! ¡Uf! Pensaba que lo fallaba Pensaba que lo fallaba ¡Uf! ¡Se acabó! ¡Madre mía, el tro! ¡El tro con Guts! ¡Sufrimiento, eh! ¡Sufrimiento aquí, eh! ¡Ostras! Pues estoy por irme a curar, eh Dime que... Dime que aquí puedo salir, tío ¿No es aquí la salida? ¿Me estás diciendo en serio que no es aquí? ¿Me estás diciendo en serio que no es aquí? Pues Javix o me ha engañado o me he perdido Una de dos me voy a cagar en el maldito Havix y en todo lo que se venía porque la salida no estaba por ahí y me he comido un combate que casi me matan. ¡Me cago en ese pito pato! A ver, compañeros, que llevo aquí un rato dando vueltas y por fin encontro la salida. Y resulta que era por abajo, arriba... No sé, una cosa muy rara. Eso no era. Eso no era, compañeros. A ver, por aquí hay cosita. Un cono. ¡Una ¡Una Arbeloa! Arbeloa, ¿qué hacéis aquí? No, Arbeloa a mí me encanta, ¿eh? Yo odiaba que le llamaran Cono. Vale, aquí hay combate, parece ser, contra el Team Plasma Fijaos que he luchado otros cuantos combates más De hecho, Javis y Manuel han empezado a subir un poquito Lo cual mola Y ya estaría, vamos, vamos a continuar a ver qué nos cuentan aquí ¡Eh, vaya fuerza! Pero es realmente la vuestra Bla, bla, bla, bla, bla, vale, sí No sé si es algo importante esta parte, la verdad Porque creo que no hay combate, Esto ¿eh? Estos se van a la Torre Duodraco, eso es se van a la torre de que es donde tenemos que ir a capturar, pero bastante más adelante, ¿vale? Así que, compañeros... Sí! Estamos en Ciudad Loza, creo que es esta, ¿no? ¡Oh! ¡Eres tú, Eco! ¿Cómo está en Boar? ¡Oh! Te aprecia mucho, un torre con la Pokédex también, claro, pero que de verdad importa es pasar tiempo juntos. Sí, conozco a la torre de ya ya me lo sé yo mucho, esto, no te preocupes. ¿Me cuentas algo interesante o realmente es esto pura... Pura turrita, turrita máxima. Vale. Pues compañeros, creo que desde ya mismo se puede conseguir. Eh, espérate que me lo piense. El gimnasio se puede ir al gimnasio. Entonces, vamos a curar. Rápidamente y Fast fast and Furious. Y voy a quitar a. Voy a quitar al a Yuri del equipo. Porque prefiero ir con 6 que con. 5, ¿vale? Yuri está hiper cancelado en los gimnasios, obviamente. Entonces, Yuri. Me sabe mal, porque podrías conseguir algún objeto y eso en los combates, pero... Meh. Sacamos... Ah, por cierto, ¿qué tal el Drillbur? A ver... Va ¡Bueno! Vale, vale, vale, ojo, ojo que este no es malo en velocidad, eh Ojo, bueno en defensa, malo en ataque especial Esto es muy bueno porque bajo en ataque especial es, es justo lo que queremos Hubiera, Hubiera sido mejor firme, pero bueno, está bien Impetu arena, vaya, así me parece bien Mejor que el otro es, ¿vale? No sé en los Sims y tal, que eso lo miraremos al final Pero pero ni tan mal ¿Y a quién saco? Ah, a V, ¿no? Supongo Nivel 33 Sí Prefiero sacar a V y dejar en el PC al poderoso Yuri Porque V nos puede sacar de algún problema, ¿vale? Así que salimos de aquí Y vamos directos al, al gimnasio Me gustaría hacerlo hoy, así que let's freaking go a ver, ¿dónde está el gimnasio? Yo sé que por aquí había cositas No sé, ya, ya miraré la ciudad fuera de cámara sin prisa Esto es Este es el gimnasio, hermanos Vamos para allá Sin, sin miedo, sin miedo ¡Hola! ¡Hola, señor! Toma, llévate esta agua fresca Gracias El hielo se derrite con el fuego y en una lucha puede quebrarse Del mismo modo que el acero puede hacer añicos a una roca Vale, pues venga Compañeros, aquí había que hacer piruetas Saltos y piruetas Y creo que es por aquí, en efecto ¡Hola! Vamos a luchar contra todo el mundo Que creo que va a ser fácil porque ya os digo Teniendo a Emboar, muy mal se tiene que dar Tres Pokémon, Cupcho. Empiezan flojito, compañeros Empiezan flojito Voy a ir con Nitrocarga, yo creo que de un Nitrocarga Aguante, hombre, si haces aguante Desde luego que no te mato, eso sin duda Ahí te lo llevas, lo hubiera matado Nitrocarga otra vez Ahora somos los más rápidos de la pista Y encima con el estado a favor, espectacular Cupcho otra vez Pues golpe calor Estoy viendo que ninguno de los eh, Líderes de gimnasio nos está dando Realmente problemas, ¿vale? Porque es cierto Que es un Que todos los gimnasios los llevamos bien preparados Con un Pokémon que lo contea. de hecho Para el gimnasio de tipo dragón Me gustaría llevar al de tipo Hielo que capturamos, al Vanillite Modesto, chaval, al Vanillite modesto Ahí que se mueve esto Potoclon y Potoclin Vámonos Voy a ir a tope con Emboar, Emboar es el que más Seguridad me da al fin y al cabo Así que, un poke, Cryogonal. Cryogonal es rápido, creo, ¿no? Lo digo porque Havix tampoco es el, el más rápido del mundo. En efecto, es más rápido. Go Reflejo, chaval. Me vendría que te cagas Demolición. De que, por cierto, ¿dónde se consigue? Porque a lo mejor se consigue aquí, en esta ciudad, ¿eh? Se consigue aquí Demolición. De lo voy a mirar rápido. Mm, Demolición, a ver. Demolición. Ciudad, deja. ¿Para hablar con la anciana? A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate, porque es aquí, chicos Es aquí Lo vamos a coger, ¿eh? Voy a hacer todos los combates primero Y después, para el líder de gimnasio Por si acaso mete un reflejo Llevamos Demolición Que es mucho mejor que... que los golpecitos de mierda Que no sé cómo se llama Empujón Cupcho, cupcho fácil Nitrocarga Aguántame lo que quieras Y ya estaría Sí, sí, sí, sí Vamos a conseguir esa MT ¿eh? Me sonaba a mí que era por aquí, de hecho Me sonaba a mí Nitrocarga Fácil y si subimos al 40 ya, me pones la mar de contento, Javix Por aquí, por allá pim pum, pam Aquí, ¿no? Vamos a luchar contra todo el mundo, eh Me da exactamente igual Creo que podemos contra todos fácil Así que no hay problema, vámonos Dos Pokés Cubcho Cubicho ¿Por qué? ¿Por qué existe aguante? Porque aguante lo puedo entender a lo mejor O sea, protección lo puedo entender Pero aguante, ¿tú ¿pudiendo tener protección? Salvo que vayas a decir algo, eh, tipo... ¿Cómo se llama? Eh... El que te, si te deja un PS en Boer, ¿no? En inglés, pero que no sé cómo se dice en español. Vanilix, Vanilix golpe calor! A tu casa. Fácil. El Nito Carga es clave, ¿eh? Subirte la velocidad. Es un pepino. Vale, uh, me he equivocado. Puede que sí, creo que es así, así, eso es. Por aquí saltamos. Por aquí pulsamos el botón. Amigui. Amigui. Por aquí, por aquí va. Es fácil, eh. Muy, molto fácil, eh. Molto fácil Y estamos No, hay otro combate Vale, creo que es el último ¿eh? Creo que este, si no es el último, será este el penúltimo. Nos vamos a ventilar rápido el gimnasio ¿eh? Y además ya hemos subido a nivel 40 con Con emboar De hecho podría incluso Quitarlo Y usar al La garra metal de nuestro Emanuel, que ya está al 39 Bueno, vamos bien Vamos de sobrísima eh. Golpe calor, ahí te lo comas crack Fácil, sencillo Vamos a supear el equipo con, con Emboar, eh. Pero bueno. Por aquí. Subimos. Bajamos por aquí. Vale. Fácil, fácil, fácil. Muy fácil. Ah, que voy con repelente. Que voy con repelente por si me salen Pokémon en el gimnasio. Tócate el nepe. A ver. Señor Karateka. Un Vanilis. Tío, es que los mato todos de un golpe. ¿eh? O sea, está siendo verdaderamente abuso esto. Golpe, calor. Soy más rápido además que Vanilis. Increíble. Cupcho. ¿Me sacas primero a Bendis y si luego a Kupcho? Obviamente, el líder de gimnasio tendrá la evolución de Kupcho. Entiendo yo. Será fácil. Venga. Dicho y hecho. Pulsamos aquí. Giramos. Y creo que es esta cosa de aquí, ¿no? Ah, vale. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No! La cagada y el gol. Había que failear. Bueno, da igual porque ya eh, vamos a ir a... Vamos a intentar ir a curar. Que ya hemos vencido a todos. Ahí está. No. F... Vamos a curar, compañeros. Vamos a coger la MT Demolición. Que no sé dónde se coge, pero la vamos a coger 100%. Y a ver. Eh, curar tus Pokémon y hablar con la anciana. Vale, hay que hablar con la anciana que hay aquí en el centro Pokémon, chavales. Porque esta tía nos da Demolición. Y esto es clave para el gimnasio. O sea, obviamente se la vamos a enseñar a emboar. O sea, ¿Tenéis la duda, hermanos? Porque yo no. Demolición. Además, MT0. Ah, no, MT31. Tío. ¿Por qué está aquí? Porque está aquí la primera? Ahí está. Uy, también la puedo aprender en manual. Interesting. Quitamos empujón, que ya... Empujón... No está mal, ¿vale? Empujón no está mal, pero es que demolición... O sea... Me lo vas a comparar, hermano. Me lo vas a comparar. Lo tenemos, compañeros. Ahora sí que no puedo fallar. Una por aquí... Y otra por... Aquí está, chavales, chavales. Estamos delante de... Y me lo voy a preparar. A tomar por culo. Ah... Adiós, Diestro y Siniestro! ¡Que no hay miedo, chavales! ¡Junco, compañero! ¡Vas a morir! Lo saben los astros. Tres Pokémon. Vaniris. Vale, voy a empezar metiendo nitrocarga. Me interesa ser más rápido, obviamente. Y supongo que seré más rápido que este Vanilis. En efecto, nitrocarga. Ahora ya somos más rápidos que todos. Encima lo mato de un golpe. Esto está hecho, compañeros. Las cosas como son: Beartic. Cuidado con Beartic. Pero vamos, golpe calor. Yo creo que si no lo mata un golpe, cerca tiene que estar. ¡Uf! Qué, ¡Qué lento baja! ¡Qué lento baja! No lo mata un golpe. Contone. ¡Ostras! ¡Ostras! Que me quiere tocar los Webers, ¿eh? Me quiere tocar los Webers. Mm, voy a ir con Demolición. No te confundas, Javix. ¡Ahí está! ¡Demolición! ¡Emboar para su casa! Me daba miedo que Emboar hiciera algo tipo danza espada o algo así. Que sé que lo puede aprender. No sé si lo tiene siquiera. No lo he mirado, pero bueno. Y Criogonal... Pues, compañeros, voy a hacer aquí demolición por si hace reflejo o algo así. No te golpes, Javix. No te golpes. ¡Ah! Va a doler esto, ¿eh? Va a doler. ¡Uf! Casi la mitad de la vida. ¿Qué hablas? Rayo Aurora, no me congeles. Mm, me baja el ataque, pero ¿de qué vas? Voy con el Manuel. Eh, o sea, paso de líos. Pensaba que me iba a supear al equipo entero del rival, pero esa confusión me ha troleado. eh. Garra Metal, que es por esta. Rayo Aurora. ¡Joder! Me baja el ataque dos veces. Ah, no, una vez. Ahí que va la garra metal. Lo mata igualmente. ¡Lo mata igualmente! ¡Lo mata igualmente, Manuel! Es increíble. Cómo pega Manuel y sube al 40. Te quiero, Manuel. Y ya está, ¿no? No tiene más. Vale, líder Junco debilitado. ¡Perfecto! Compañeros, tenemos la medalla número 7 de Ciudad Teja. Medalla de hielo. Y con esto yo un bizcocho. Mañana, hermanos... Será día de, sobre todo, capturas Porque me gustaría capturar Al Axeo, que se puede ya ir a capturar Al Jellison de Ciudad Fallenza, que se puede capturar ahí también Y eh, En Ciudad Deja también sale en Pokémon, así que me gustaría también capturar Tenemos mucho que hacer Tenemos mucho que hacer, hermanos, espero que os haya gustado este pedazo De episodio, mañana habrá episodio De capturas y poquito más, dejad un like de un apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y dejad comentario para llevaros mote que se vienen Axeus, se vienen Voldores, a lo mejor puede ser. Se vienes tú, muchos, muchos Pokémon, hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Blanco Turrelock. Chao, chao.